Hola gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo te ha ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo, ¿Cómo has disfrutado de tus vacaciones? Porque yo estoy en vacaciones, tú no, bueno, qué pena, yo sí. Bienvenidos a un nuevo video y hoy tenemos un video que como el título lo dice es algo distinto a lo que están acostumbrados a ver aquí. Hombre, no en el sentido del contenido porque unboxings siempre han habido, sino más bien en... Eh... Que no es un video actual, es un video de aproximadamente hace dos años, de un unboxing, se preguntarán por qué lo subo hasta ahora. Hoy quería hacer un unboxing porque llegaron unos Bakuganes nuevos, llegaron unos que estaba esperando, unas cositas muy lindas. El caso es que, aunque los pedí, los pedí por una empresa de transporte por la que no la pido normalmente. Y esta empresa se demoró más de lo que lo hacía la empresa de transporte que, pues, con la que siempre pido. Se demoró más de lo que yo pensaba, pensé que llegarían ayer... Y no han llegado, entonces claro, es un problema porque pues tenía pensado el video para ayer, para grabar todo, subir todo ayer, pero no, no llegó el paquete, así que no he podido hacerlo. Bueno, el caso es que ¿qué día curiosamente, estaba limpiando mi computador de mucho contenido basura que tengo y empecé a buscar en las carpetas de Tubacuganes a ver qué tenía por ahí y me encontré con que todavía tengo ese video que está literalmente editado, todo está hecho en ese video. Entonces dije, oye, ¿y por qué yo nunca lo subí? Creo que fue porque... No me gustaba cómo había quedado en cuanto a edición, en cuanto a color, no me había gustado. Pero pues el caso es que me parece muy lindo porque... De paso pueden ver como el progreso que ha tenido el canal de cómo, cómo hemos cambiado la edición y todo esto aquí. Entonces pues la verdad es que me pareció muy bonito, lo vi y dije wow, qué recuerdos. Pero bueno, el caso es que si les gusta este unboxing pues me alegra, la verdad es, como les digo, es viejísimo, es de hace dos años aproximadamente. No me enrollo más y espero que a ustedes les haya gustado muchísimo, pues les guste muchísimo este video, que lo disfruten. Quiero que me comenten aquí abajo qué pasaba en sus vidas hace dos años. Hace dos años aproximadamente, yo estaba ya terminando el colegio, ya estaba a puertas de la universidad. Y nada chicos, espero que les guste muchísimo este video, espero que lo disfruten. Recuerden ir a Instagram porque ahí todavía hay Bakuganes en venta y donde voy a estar publicando Bakuganes en venta. Además hubo fotos de los Bakuganes que tengo que son Arte, papá Además, vayan a Facebook Porque ahí también pongo las fotos de Instagram Y vayan a Twitter Porque, porque ahí también subo las fotos de Instagram La verdad, solo vayan a Instagram Y no se van a perder de mucho más Y uso mucho más Instagram que Facebook y, y las otras cosas Así que, pues, les recomiendo más Instagram Y además de eso, vayan a Drography Un canal espectacular Súper genial Hermoso, que también es arte, ya casi somos mil personas, vamos en 950 si no estoy mal, y pues qué mejor que seas parte de este gran proyecto que tenemos aquí. Así que pues muchas gracias chicos, espero que les guste muchísimo este video, y pues nada, nos vemos en el siguiente. Perdónenme por no poder subir algo mejor, pero, pero bueno, shit happens. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de tu Akuganes. Hoy vamos a tener un unboxing de aproximadamente 8 o 9 Akuganes. ¡Huele a historia! Pues sí, este envío me llegó hoy. Eh, se lo compró un chico que los estaba vendiendo. Aquí creo que hay nueve u 8 bakuganes y unas cuantas cartas, aproximadamente 10 o más. Así que vamos a ver, el, el chico lo dejó muy bien guardado. Vamos, creo que aquí ya con esto podemos... Ah, pater. Rayones, tal vez de esfero, que nos servían. Bien. Y vamos a ir viendo qué va saliendo. Muy bien, empezamos. Empezamos con una carta portal se llama vamos a ver cómo se llama It's the dream. El chico, bueno, qué gran detalle Los ha guardado así Está, a ver, vamos a ver Esto sí, creo que voy a coger esto Y voy a cortarlo aquí Sin dañar ninguno, no quiero dañar ninguno El primero, voy a coger una carta portal Y seguimos con esto Entonces voy a coger esta El imán, ¿por dónde lo tendrá? Creo que aquí Está muy bien A ver, ¿cuánto dice aquí? 100 poder G, bueno Está muy bien, está muy bien, me gusta bastante, voy a coger un Bakugan de referencia, bueno y pues ¿qué otro Bakugan podría ser de referencia si no es pues Dragonoid, ¿no? Vamos a bajarle las paticas estas y ya está listo para la batalla, bueno le ponemos esto, le ponemos las paticas aquí y ya está muy listo para la batalla, demasiado listo. Y la sube 100, o sea, tendría como 850. Sin contar el poder que, que tiene este, este armamento. Así que vamos a dejarlo aquí. Y bueno, pues seguimos, ¿no? Otro, este es Aquos. Creo que es un Dragonite. Bueno, sí creo que es un Dragonite. Vamos a ver, vamos a levantarle esto y esto. Y vamos a poner las paticas. Si tú sabes que Aquos es, pues dime. Porque yo estoy casi 100% seguro que es un Dragonite. Bueno, aquí hay otro. Este, a ver, ¿cómo es? Vamos a ponerlo en la carta. De referencia, este es así. Bajamos las paticas. Levantamos el cuerno. A ver, listo, ya está. Ahora volvemos a ponerlo aquí. Bueno, este estoy también casi 100% seguro de que es de la de la primera generación. A ver, vamos a ver. Bueno, a ver qué le pasa a la cámara ya. 800. Ah, bueno, no, creo que es de la segunda. Está muy lindo aparte Spyros. Y el cuerno me encanta. Está muy bien hecho, de hecho. Y tiene esta partecita metalizada que, bueno, pues me vuelve loco esa parte metalizada. A ver, otro por aquí. ¿Qué más tenemos? Bueno, ahora tenemos de estos que casi no tengo. Siempre se me olvida cómo se dice este atributo. Nunca me logro acordar. Vamos a ver, a ver. Tun, tutun. Ah, bueno, pues este no tiene nada para desarmar. Mmm... Me gusta que se desarmen las cositas porque me parece como que a uno le da cierto cosito de pertenencia o algo así Bueno, está muy bien, ahora vamos a buscar dónde está la cifra de poder porque no la encuentro Y Bakugan sin cifra de poder pues es un poco complicado de ver ¿Dónde estará? No, ya dónde está uh -huh. Aquí. Bueno, bueno, es que está en blanco, o sea, ¿a quién se le ocurre poner esto en blanco? 550 Bueno, está, está bien, creo que es de la segunda temporada también bueno, ahora tenemos unos Ventus Ah, bueno, eh, Jesús ¿Este cómo era que se llamaba? Este se llamaba Darak bueno, este Bakugan sí que lo había uf, deseado hace mucho bueno, bueno, vemos que es de la tercera generación por varias razones Primero tiene las dos cositas aquí, que esto es propio de lo es de la tercera generación Y segundo, bueno, es Darak el enemigo mortal de Dragonoid Bueno, está muy bien, me ha gustado un poco más en Darkus Porque pues Darak es Darkus literalmente, así que pues... Me ha gustado un poco más Darkus, pero pues así no importa Ya creo que se están acabando, desearía que no, pero bueno Así es la vida, se van acabando las cosas buenas, rápido a ver, esto cómo se abre. Ah, bueno, es así. Abrimos así. Las páticas. Bueno, aquí también estas cosas se abren. Tal y tal. Y ya. Así queda. Bueno, este también está muy bonito. Es de la primera generación. Estoy casi 100% seguro que es de la primera. Y como raro, no encuentro dónde está la cifra de poder fijo. Termina siendo azul, violeta. 640. Vamos a enfocar. Bueno, por fin uno de Darkus. Bueno, yo pensé que no iban a haber Darkus en este unboxing. Qué extraño. A ver. Uf. Ah, bueno, pues este, ay, es que aparte gira. O sea, mira, ¿si ¿sí ves? O sea, se abre girando, o sea, es un mecanismo muy parecido al de Flash Ingram, porque mira, o sea, tú primes aquí y gira, ¿si ¿sí ves? Y este, si tú oprimes en esta política, gira. Entonces, sigamos, yo lo vuelvo a esfera. Va a abrirse girando Bueno, este está muy bien porque me encantan los Bakuganes que giran Y podemos ver que es de la tercera temporada Porque tiene este sellito Que pues es de la tercera temporada Todos sabemos que estos sellitos aparecieron solo en la tercera temporada Y aparte el por es de 780 Si no estoy mal 780, Sí, 780 780, bueno, este me encantó Aparte que gira, está muy bonito el diseño Me encanta, me encanta Bien Siguiente Bakugan Uf, Queda, bueno, queda este y un armamento Bueno, un subterra Esto está muy bien Y, a ver, abramoslo No tengo ni idea de quién es ni idea, ni la más mínima idea. Si ¿Sí sabes quién es, me dices en los comentarios. Y aquí el poder dice es 580. Estoy casi 100% seguro que es de la segunda. Segunda, primera. Y no tiene cositas para desarmar. Así que estoy casi 100% seguro que es de la primera o de la segunda. Porque no hay casi cosas para desarmar. Esto es propio de los de la primera y la segunda temporada. Bueno, y ya las desgraciadamente para finalizar. Tenemos un armamento. Bueno, y está muy bien porque yo armamentos casi no tenía. Es este de aquí. Creo que para hacer el segundo unboxing está muy, muy bien. Bueno, y pues esto ha sido todo. Eh, pues espero que les haya gustado. Tenemos todas estas cartas y todos estos Bakuganes. Unos me dieron muchas sorpresas. Otros ya me los imaginaba. Pero bueno, está espectacular. Bueno, pues nos vemos en otro video. Adiós. ¡Huele a historia! Vamos a hacer una demostración aquí. Vamos al abrirlo el gira. Es un pequeño revío acerca de está actuando. Este alcohol, de hecho, me no sale en uno de esos cofres de empresa que tú no sabes que te sale. Es mucho más barato que un cofre normal, pero...